Los moradores de la urbanización Campo Fernández en varias ocasiones han exigido a las autoridades el arreglo de sus calles sin que sean escuchados, por lo que este miércoles reiteraron el llamado.